De player de Dota 2 Bueno, todos saben lo que es Dota 2 Está de más explicarlo ¿Ah no? Debajo de qué piedra tú vives. Bueno, Dota 2 es un juego muy jugado en el mundo mundial Muy parecido al LoL De hecho, LoL es una copia según estudios recientes en internet ha demostrado que la comunidad de Dota 2 es la comunidad más agresiva que existe. ¿Qué quiere decir esto? Un jugador de Dota 2 muerde, patea, da golpe mortal en la yugular y se considera muy peligroso cuando se estresa. Hay muchos tipos de gamers de Dota 2, pero en esta ocasión te voy a mostrar solo unos... Pocos. Así que a continuación Los players más peligrosos de Dota Número uno, el trolero Es aquel que se pasa la partida entera troleando Para tratar de desequilibrar mentalmente a su rival Estos son muy peligrosos ya que han causado Daños irreversibles en los cerebros de muchas personas Como por ejemplo el de este niño que Soy un dragón Manco de mierda Creía que era un dragón También está el que se bloquea y no hace nada en la team fight Y cuando le dices algo o le reclamas Se desconecta el que siempre quiere ser carry aunque se muera más veces que Goku Y por supuesto, culpando siempre a su poco El que le echa la culpa al lag y cuando lo matan siempre, siempre estaba laqueado o algo por el estilo ¿Debe tener... ¿Cómo es, ese? Sí. Conozco mucho, sí. pero si crees que esto es malo, mira a este tipo No, no, no, no, no, no, no, no, no Connection no, Lost y ahora unas menciones honoríficas. El que no tenía manada El que tiene sueño El que estaba en el baño El que nunca lo van a ayudar El que no se faja hasta que no tenga BKB El que el currir aún no le había traído sus cositas El que no tenía visión Y bueno creo que ya me cansé de hablar de este tema Es un tema que no me gusta mucho hablar Porque estos tipos de gamers son altamente tóxicos Así que hasta aquí el video Se ha acabado Ya ¿Qué más quería ya. Así que si te gustó comparte este video, dale like, deja tu comentario, deja tu comentario. Y si conoces a alguien o has jugado con alguien de este tipo o si conoces otros tipos de gamer, por favor, házmelo llegar a mí. Así que